Bueno, buenos días a todos. La segunda sesión de... Bueno, la tercera sesión del día, porque tenemos un día bastante bastante atareado, y yo sigo publicando. Hemos tenido a primera hora una, una sesión de preguntas del vicerrectorado. Pedro Ángel Castillo Valdivieso está, está ahí en la sesión de, de Restudio. Y hoy tenemos la que creo que es la tercera sesión de SPCS, que nos va a dar nuestro querido Cristian José, Cristian José a Carlos González. Cristian. Eh, Estás por ahí, ¿no? Sí, estoy por aquí. Vale, pues bueno, va a continuar con el SPSS, como he comentado, y nos va a hacer va, hoy va la sesión va a estar centrada en un tema específico, ¿no? Que es la, el análisis de la varianza mediante ANOVA, ¿no? O sea que va a ser sí, una el, bastante. El análisis de la varianza aplicaremos un ejemplo en, en SPSS y en R. Como hay mucha gente que también se está animando a utilizar eh, R, pues aplicaremos el ejemplo en ambos, bien, eh, en ambos sí. programas. Y a ver si sacamos algo de provecho. Estos de están ahí eh, en el curso de R. Tenemos las dos las do salas llenas. Imagino que muchos de los que han estado en R han dejado el curso un poquillo sin terminar, porque estaba Pedro comentando el análisis de, de Twitter y se habrán venido para, para acá. Ya tienen la, la sala llena. Así Chao. que pórtate bien, ¿eh? no nos falles. Sí, no, lo intentaremos. Venga, pues no, no te entretengo más, ¿vale? Que si no te has pasado mucho las sesiones. Muchísimas gracias otra vez. Venga, Seguimos en contacto, Muchas ¿vale? Gracias. Y estaré Muchas por gracias, aquí Venga, Venga. un abrazo de fuerte, Cristian, hasta ahora. Otro para ti, hasta luego. Bueno, eh, hola a todo el mundo. Eh, antes de empezar, pero como siempre, voy a mandar ¿vale? los ficheros por el grupo de, de Telegram. Eh, os voy a mandar el fichero de datos con el que vamos a trabajar en SPSS, ¿vale? Eh, también el, un fichero ¿vale? que contiene los comandos que utilizaremos en el programa de R vale y una, prese y una presentación, ¿vale? La presentación. La presentación la voy a compartir yo ahora aquí en mi, en mi portátil, entonces no es importante que la abráis, pero sí es conveniente que vayáis abriendo tanto el fichero de, de datos de SPSS como eh, el R con, con, con los comandos. de acuerdo eh, Bueno, antes de empezar... Eh, bueno, deciros que eh, análisis de la varianza es un eh, tema que es muy profundo, ¿vale? Para que hagáis una idea, eh, yo durante mi carrera eh, hubo una asignatura que era solo análisis de la varianza con una variable de respuesta, ¿vale? Vimos 10 o 12 temas y creo que vimos, no sé si fueron 7 o 8 modelos distintos. Entonces, os podéis hacer una idea de eh, lo extenso que es este tema, ¿vale? Y era solo para una variable respuesta. Luego podemos meterle eh, que sea medida repetidas, que haya más de una variable de respuesta, el enfoque no paramétrico. Entonces, eh, esto es simplemente para que hagan idea de que esto es eh, muy extenso, ¿vale? Y que en una hora tampoco tenemos mucho tiempo para profundizar, ¿vale? Entonces, eh, la idea de este curso es eh, que conozcáis, ¿no? Que, que existe esta, esta herramienta, ¿vale? y que a partir de ella y de los conocimientos que podáis adquirir en la sesión de hoy, eh, seáis capaces de eh, poder extenderlo a los distintos casos que se pueden plantear eh, en vuestras investigaciones, ¿vale? Eh, dicho esto, pues bueno, como siempre voy a, a, a desconectar ¿vale? la cámara para que no haya problemas de conexión, ¿vale? Y voy a, a pasar a mostrar mi, mi pantalla. Entonces, vamos a compartirla toda la pantalla. Aquí compartimos. Eh, se supone que la tenéis que ya está viendo la pantalla compartida, ¿vale? Voy a cambiar el, el formato para que la veáis mejor. Listo, ¿vale? Entonces, veis la pantalla, no todo el mundo, ¿no? No hay ningún problema... Sí, sí, vale. El chat, no, perdonadme que no lo siga, ¿vale? Luego me formule todas las preguntas porque si no, no puedo... ¿vale? Entonces, antes de comenzar, eh, dos referencias, ¿vale? Que os propongo para que si queréis eh, ampliar vuestro conocimiento son estas dos que os muestro aquí, ¿vale? Eh, este es aplicado al tema de SPSS, ¿vale? Y esto ya que explica un poco más en profundidad la, la metodología, ¿vale? Si queréis, os la paso por el grupo de... por el chat de ahí del, del curso. Ahí está, a ver, un segundito. Eh, por aquí. Os lo voy a mandar por el chat. Vale, ahí tenéis las dos referencias que os propongo, pues si queréis ampliar conocimiento. ¿De acuerdo? Y pues dicho esto, pues vamos a empezar ya con la, eh, con la sesión, ¿vale? Eh, estamos por aquí. Vamos a presentar, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, pues este es un curso introductorio análisis de la varianza, ¿vale? Eh, para poner un poco en contexto, veamos un par de ejemplos, ¿vale? Y eh, para que sepáis en todo momento identificar cuándo hay que tratar este tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, el primer ejemplo que os pongo es eh, tenemos una empresa, ¿vale? Que recibe diariamente tubos de metal fabricados por dos máquinas diferentes, ¿vale? Y, eh, por ejemplo, si quieres estudiar el diámetro de estos tubos para lo que se extraen dos muestras, una, una de cada máquina, ¿vale? Entonces, como se extrae una muestra de cada máquina, esas, ambas muestras son independientes, ¿vale? Entonces, eh, una pregunta podría ser, ¿existen diferencias significativas entre los diámetros medios de los tubos fabricados por ambas máquinas? ¿Vale? Ese es el primer ejemplo. Y luego, otro ejemplo, que también nos va a permitir eh, poner la base, ¿no?, eh, de lo que va a ser las charlas de hoy, eh, un laboratorio quiere comprobar qué tipo de incubadora, ¿vale? Eh, tenemos dos tipos de incubadoras, las nuevas y la antigua, ¿vale? Si tiene un mejor rendimiento en los cultivos. Eh, para ello se toma una muestra aleatoria de ambas incubadoras, ¿vale? Por lo tanto, independiente, ¿vale? Pues se tomaría una muestra de la nueva incubadora y otra de la antigua. Y se mide el número de microorganismos que se obtienen partiendo de los mismos cultivos de base. ¿Se puede admitir que la nueva incubadora mejora en media el número de microorganismos? ¿Vale? Entonces, eh, en, en ambos casos, ¿no? El, tenemos una variable de respuesta, ¿vale? Eh, en este caso sería el diámetro de, de estos tubos, ¿vale? Y en el caso, en el segundo ejemplo, sería el número de eh, microorganismos, ¿vale? Ambas variables de respuesta se miden mediante una cantidad, una cantidad eh, numérica, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos una variable eh, independiente, ¿vale? En, en cada uno de los ejemplos que determina las distintas eh, muestras, ¿vale? Para el primer ejemplo tenemos dos máquinas eh, diferentes, ¿de acuerdo? Y en el segundo ejemplo tenemos tipo de incubadores, ¿vale? Nueva o antigua, ¿vale? Entonces estas son las variables eh, independientes de nuestro estudio, ¿vale? Que también se conocen como eh, factores. Y cuando aquí pongo dos poblaciones nos referimos que es el tipo de máquina, ¿vale? Eh, hay dos tipos de máquinas, eh, por ejemplo máquina A y máquina B, ¿vale? Y en el tipo de incubadores tenemos también dos tipos de incubadoras, nuevas y antiguas, ¿vale? Y este tipo de problemas se resolvería mediante eh, contrastes para dos poblaciones o para dos muestras, ¿vale? Como vimos la semana pasada en el curso de SPSS, ¿vale? Por ejemplo, podríamos aplicar el test de la el test de, student, el test de Wells o el test de, de wilcoxon ¿vale? Dependiendo si se cumple o no las condiciones de normalidad, ¿De acuerdo? Entonces, eso, de momento, no hay nada nuevo conforme eh, lo, o, con respecto a lo que comenté en la semana pasada, ¿vale? Pero pasamos a estos ejemplos. Veamos la, cuáles son las diferencias, ¿vale? Entonces, para estudiar el nivel de estadística del alumnado de bachillerato de un determinado instituto, se cogen a, a 10 estudiantes de los cuatro grupos de bachillerato y se les apunta a la calificación final obtenida en el último examen. Estudiar si el tipo de bachillerato tiene algún efecto sobre la calificación en estadística, ¿vale? Y luego un segundo ejemplo. En un centro de investigación, un grupo de nutricionistas investiga el efecto de tres dietas sobre los kilogramos que se pierden mensualmente. El objetivo es determinar si se diferencia la pérdida de peso medio de las distintas eh, dietas. ¿vale? Entonces, el primer paso sería identificar cuál es nuestra variable de respuesta ¿vale? o nuestra variable dependiente. Y para el primer caso sería la calificación eh, final obtenida en el examen de estadística. ¿vale? Y en este segundo ejemplo serían los kilogramos que se pierden eh, mensualmente, ¿vale? Al igual que en el, en el apartado anterior, ¿vale? Eh, ambas son medidas mediante eh, números, ¿vale? Son variables eh, de respuesta cuantitativa. Pero con la diferencia con respecto al caso anterior? Que ahora nuestras variables independientes o factores, ¿de acuerdo? En este caso, en el primer caso serían eh, los grupos de bachillerato, y en el segundo caso, los tres tipos, el tipo de dieta, ¿vale? Ahora, no tienen dos poblaciones, sino que tienen más de dos poblaciones. O como lo que voy ahora refiriéndome, más de dos tratamientos o niveles, ¿vale? Es decir, iría hablando de tratamientos y niveles indistintamente, ¿vale? Entonces, la diferencia de, en este caso con respecto al anterior, ¿vale? Es que en el caso anterior teníamos dos poblaciones, ¿de acuerdo? dos poblaciones, y ahora tenemos más de dos poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver este tipo de problemas, se utiliza eh, la técnica, ¿vale? Conocida como análisis de varianza, y, o como, como es más conocida, eh, ANOVA, ¿vale? ANOVA viene por su sigla en, en inglés, eh, análisis of Variance, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto quería mostrar, ¿vale? Y poner en contexto de cuál es la diferencia entre aplicar los... los los test de T-Studio, o el test de Well o el test de Wilcoxon, ¿vale? A aplicar el test de análisis eh, de la varianza, ¿de acuerdo? En particular, en este, en este caso, sería el eh, análisis de varianza eh, unifactorial. Unifactorial porque en cada uno de los ejemplos solo tenemos un factor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en este caso, eh, además de, de estudiar la calificación en los distintos grupos de bachillerato, a su vez el, lo estudiamos en función del sexo, ¿vale? En función de si es niño o si es niña, ¿vale? Pues, en este caso, se aplicaría un análisis de la varianza eh, de dos factores, ¿vale? Entonces, unifactorial, si solo tenemos una variable eh, independiente o un factor, ¿vale? Y eh, ya dos factores, si tenemos dos, tres, cuatro, es, es, es, eh, sucesivamente, ¿de acuerdo? Eh, la clase de hoy, pues, solo nos centraremos en el modelo unifactorial, ¿vale? No obstante, luego comentaré también un par de cosas del modelo de dos factores o de tres, ¿de acuerdo? Eh, bien, pues, una vez que ya... Eh, hemos, no hemos puesto en contexto, ¿vale? Pasamos a ver qué es el análisis de la varianza es propiamente dicho, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, es, es una generalización del contraste de media para dos muestras, ¿vale? Es decir, permite contrastar si las medias de captaciones son iguales, ¿vale? Quizás sea la forma más sencilla de eh, reconocer un pro, el problema de análisis de la varianza. El objetivo es estudiar el efecto de unas o varias eh, variables independientes denominadas factores sobre las variables de respuesta, ¿vale? Como por ejemplo visto antes, tipo de dieta, el curso de bachillerato, eh, etc. ¿vale? En particular, si se solo se tiene una variable independiente, ¿vale? En lo, como he dicho antes, es la nueva de una vía o unifactorial. Si tenemos dos factores, dos, fa eh, dos, factor dos factores, etc. Eh, la variable de respuesta debe ser numérica, ¿vale? Importante. Eh, si se tiene eh, más de una variable de respuesta, ¿vale? Pues sería el análisis de la variabilidad multivariante, ¿vale? Lo que se conoce como MANOVA. Siguiendo con el ejemplo del, de las calificaciones en estadística de alumno, ¿vale? Si en vez de estudiar únicamente la calificación en estadística, medimos eh, las calificaciones en estadística, en historia y en filosofía, por ejemplo, ¿vale? Como ya tenemos más de una variable eh, de respuesta, ya estaríamos eh, tratando sobre otra, habría que aplicar un análisis de varianza en multivariante, ¿vale? Y luego otro aspecto a tener en cuenta es que es un tipo de prueba paramétrica, ¿vale? En el sentido de que eh, en el modelo que formulamos eh, entran en el juego ciertos parámetros que ahora comentaremos, ¿vale? Y que debe cumplirse eh, ciertas condiciones para aplicar eh, esta técnica, ¿vale? Entonces, la metodología que hay detrás de esta técnica estadística, ¿vale? Pues es la que muestro aquí, eh, se basa en la descomposición de la variabilidad eh, total del experimento en dos componentes independientes, ¿vale? De ahí eh, que esta técnica se conozca como análisis de variabilidad, ¿vale? Porque descompone la variabilidad total en dos componentes. Una de ellas es la variabilidad producida por el factor de interés, de interés, perdón, como decía, el tipo de dieta, el tipo de el curso de, de, del estudiante, etcétera, ¿vale? Y otra segunda componente debida a otros eh, factores, que es lo que se conoce como el error experimental, ¿vale? Cuando hablamos de variabilidad producida por otros factores, nos referimos eh, a otros factores que pueden ser conocidos o no, o que pueden ser controlables o no, pero que por ciertas eh, circunstancias no lo estamos midiendo en el estudio, ¿vale? eh, Por ejemplo, en el caso de los eh, alumnos, ¿vale? Eh, solo estamos controlando el curso de bachillerato, ¿vale? De, del, o los cuatro grupos de bachillerato de, del colegio. Pero hay otros factores que también pueden eh, influir eh, en las calificaciones, como puede ser, por ejemplo, eh, nivel social, eh, zona geográfica donde viva, religión, no sé, cualquier factor otro que se pueda ocurrir, ¿vale? Entonces, esa parte, todos esos factores que no estamos eh, considerando en nuestro estudio, ¿vale? quedarían registrados en la parte de la realidad producida por otros eh, factores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eh, la variabilidad eh, total eh, del proceso se puede descomponer en la variabilidad producida por el factor, más la variabilidad producida por eh, el, todos aquellos factores que no estamos eh, teniendo en cuenta en nuestro estudio, ¿vale? Bien. Eh, otro aspecto importante, ¿vale? Eh, es el modelo unifactorial de efectos fijos o de efectos aleatorios, ¿vale? Nosotros vamos a ver aquí el modelo unifactorial de efectos fijos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El modelo de efectos fijos, ¿vale? Es eh, aquel en el que el, el usuario eh, decide qué niveles de factor se va a considerar en el estudio, ¿vale? Y, por tanto, la, la conclusión es que se obtenga eh, no pueden ser eh, extendible al, al resto de niveles que no hayan sido considerados en el estudio, ¿vale? Normalmente, cuando tenemos un, un, una variable independiente con pocos niveles o tratamiento, ¿vale? Pues, se suele utilizar el modelo de efectos fijos. En cambio, si tenemos una, eh, una, una variable de, de, de, independiente o un factor que tenga muchos eh, niveles o tratamientos, se suele eh, aplicar el modelo de efectos eh, aleatorios, ¿vale? En, en este segundo caso, eh, ya se solucionaría al azar eh, los distintos niveles del factor que va a entrar en juego en el estudio, ¿vale? Y ahora sí, las conclusiones obtenidas son eh, extensivas a otros niveles eh, no incluidos en el estudio, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el caso de, lo, de los alumnos, eh, si, si hay cuatro grupos y consideramos los cuatro, pues sería el modelo de efectos fijos, ¿vale? Pero si seleccionamos aleatoriamente, por ejemplo, dos, eh, tres de ellos, pues ya estaremos tratando con un modelo de efectos aleatorios. Pero ya digo que cuando tenemos pocos tratamientos o eh, niveles, se suele utilizar eh, el modelo de efectos fijos para cogerlo todo, ¿vale? Eh, luego, en nuestro modelo, eh, que el modelo de unifactoria de efectos fijos que os muestro aquí, ¿vale? Se puede expresar de dos maneras. Eh, de esta manera, ¿vale? Que os hecho aquí, eh, i su y j igual a mu más tau sub i más u sub j, ¿vale? Donde la i eh, refleja eh, los distintos tratamientos de la variable independiente, ¿vale? Y el, su índice j eh, corresponde a los individuos en cada tratamiento, ¿vale? Y luego este segundo modelo, que si os fijáis, exactamente el mismo de arriba, donde mu sub i quedaría eh, marcada como mu más tau i, ¿vale? Si esto... Y, eh, es igual a mu más i, ¿vale? Entonces tenemos dos maneras diferentes de expresar nuestro modelo, ¿de acuerdo? Eh, ahora, ¿qué, qué significa cada eh, parámetro de este modelo, vale? Pues la I sub ij eh, es una variable eh, aleatoria que representa la solución j del, del iésimo tratamiento, ¿vale? Eh, por ejemplo, I sub 1, 1 sería la respuesta del primer individuo en el primer tratamiento, ¿vale? Eh, Mu eh, es un efecto constante común a todos los niveles, ¿vale? Que es lo que se, lo que se conoce como media global. Luego, este, este... A ver si la flechita aquí... El tau sui eh, es la parte de i sui j debido a la acción del nivel yésimo que será común a todos los elementos sometidos a ese nivel de factor, ¿vale? Y se conoce como efectos del yésimo nivel. de que manera de... Eh, una aportación cuantitativa de ese factor. Y por último, eh, tenemos eh, los I y J, ¿vale? Que son, que representan el error experimental y que son variables aleatorias que engloban un conjunto de factores donde cada uno eh, influye en pequeña magnitud, pero que de manera eh, conjunta debe tenerse eh, en cuenta, ¿vale? Es decir, eh, podríamos verlo como que son las eh, variaciones asociadas a aquellos factores no incluidos en el modelo. Eh, por otro lado, eh, una manera de tener eh, registrado nuestros datos en la práctica, pues, podría ser esta que os muestro aquí, ¿vale? Eh, por fila tendríamos eh, cada uno de los tratamientos, ¿vale? Y iríamos colocando en la, en la fila correspondiente las observaciones a ese eh, tratamiento, ¿vale? Eh, por ejemplo, esta sería la observación del segundo individuo en el segundo tratamiento, ¿vale? Eh, y así sucesivamente. Aquí estaríamos englobando las observaciones que tenemos en cada tratamiento, ¿vale? Es decir, si aquí tenemos 5 observaciones en el primer tratamiento, pues aquí tendremos 5. Si aquí tenemos 10, pues aquí tendríamos, si aquí tenemos 10 observaciones, aquí tendremos 10, ¿vale? Luego los totales representan la suma por fila, ¿vale? Y los promedios, pues serían cada uno de estos numeritos eh, dividido por el número de observaciones en cada uno de los tratamientos, ¿vale? Y otro eh, eh, aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Porque aparecen muchos. Eh, si, si buscáis algo en internet, pues ver, veréis que eh, el modelo cambia un poco si el modelo balanceado o no balanceado, ¿vale? El modelo balanceado es cuando en todos los tratamientos tenemos el mismo tamaño de muestra, ¿vale? Es decir, si aquí, por ejemplo, observamos cinco observaciones, aquí otras cinco aquí otros cinco etcétera ¿vale? Y el modelo no balanceado es cuando en cada tratamiento el tamaño de muestra es diferente, ¿vale? Eh, como decía antes, si aquí, por ejemplo, tenemos 5, aquí tenemos 10, aquí tenemos 7... Eh, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la manera en la que se enfoca el problema, ¿vale? O cómo se va calculando las distintas componentes eh, cambia un poquito, ¿vale? Lo tanto, como esto cada uno de los programas, eh, que vayamos tanto R como SPSS, lo hace de manera interna, pues el que no quiera profundizar en este tema tampoco se tiene que calentar mucho la cabeza. Luego, eh, a ver si funciona esto, otra aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Son es la hipótesis del modelo, ¿vale? Para aplicar este modelo se tiene que verificar estas condiciones que os muestro eh, por aquí. Eh, por un lado, ¿vale? En base al error experimental, el, el, el error, ¿vale? El, el, esta variable aleatoria tiene que tener eh, media cero, ¿de acuerdo? Eh, tiene que tener brazo constante, es lo que se conoce como homocedasticidad. Y luego tiene que ser independiente entre sí. A ver si me pierdo el flecho. Aquí. aquí. ¿Vale? Tiene que ser independiente entre sí los distintos eh, errores, ¿vale? Y luego eh, tiene que seguir la distribución normal, ¿vale? Con media cero y eh, varianza sigma al cuadrado. Y también esta hipótesis de modelo se puede formular en base, en lugar de, en función del error, en función de la respuesta, ¿vale? En este caso, las medias sería eh, musui, ¿vale? También se tendrá que tener varianza constante sigma al cuadrado. Las distintas observaciones también tienen que ser independientes entre sí. Y también la variable tiene que ser, eh, tiene que ser la distribución eh, normal, ¿vale? El por qué... Eh, a ver, si esto se me está quedando un poco parado. Ahora. El por qué eh, se puede formular la hipótesis del modelo en función de, de la variable respuesta viene dado eh, precisamente por esta expresión del modelo, ¿vale? Si nos fijamos aquí, ¿vale? El MUSUI es constante, ¿Vale? Y hemos dicho que la U y J son variables aleatorias. Por lo tanto, toda la fuente de aleatoriedad del modelo eh, recae en las variables eh, aleatorias del error. ¿vale? Y por tanto, eh, la U y J toma el carácter aleatorio del la, error. De la ¿vale? Y pues, es por ello por lo que la hipótesis del modelo se puede eh, formular tanto en base al error experimental como en base a la eh, respuesta. ¿vale? Entonces, eh, una de las primeras cosas que habría que. Eh, verificar, aunque puede hacerse tanto antes de aplicar el modelo como después, ¿vale? Es ver si se cumplen estas eh, condiciones, ¿vale? Por lo tanto, habría que hacer un módulo que sea de y validación del modelo. Que, como digo, no es más que comprobar que la hipótesis de, del modelo se verifique, ¿vale? Para los datos experimentales observados entonces para ver la independencia de los residuos, vale, al fin y al cabo es ver si hay algún patrón o tendencia que haga o que nos haga pensar que la habilidad de la independencia no se cumpla, vale. Entonces para ello se puede aplicar tanto el gráfico de residuos en función del tiempo, vale, que funciona bastante bien, o el test de Durbin-Watson. Luego para estudiar la normalidad, vale. Hay distintas opciones, ¿vale? Eh, puede ser mediante un histograma, mediante gráfico probabilístico eh, QQplot, ¿vale? O mediante contrastes no paramétricos, ¿vale? Como puede ser el test de kolmogorov en mismo que es, es algo más general. O el test de Shapiro-Wheel, que es ya más específico para estudiar la normalidad, ¿Vale? Estos dos test ya los vimos la semana pasada en el curso de SPSS cuando quisimos comprobar las condiciones de que eh, cuando estábamos comprobando, estábamos haciendo el de hipótesis para dos muestras o para una muestra, si seguía o no normalidad, ¿vale? Eh, bueno, y aquí os enseño el chapéu win porque es que se suele utilizar. Y luego, por otro lado, eh, para comprobar la homocedasticidad, ¿vale? O que la o que la sea constante... Eh, hay dos opciones, ¿vale? Cuando el tamaño de muestra eh, sea igual, se puede utilizar el test de crocan o el test de Hanley, ¿vale? Y cuando las muestras son diferentes, pues se suele utilizar el test de Valle o el test de Levin, ¿vale? Normalmente se suele utilizar el test eh, de Levin, incluso aunque las muestras sean eh, iguales, ¿Vale? Acordaros que también el test de también lo vimos la semana pasada, ¿vale? Cuando quisimos contrastar si la varianza de los dos grupos, ¿vale? Si eran iguales o no. Eh, creo recordar que recordar que comprobamos si el peso en hombre y mujer es lo mismo, ¿vale? Y la tabla de, eh, que cuando aplicábamos el contraste de hipótesis, en la tabla que nos mostraba, las dos primeras columnas, era precisamente el test de Levin, ¿vale? Para contrastar si la varianza era igual o no, para mirar una fila u otra, ¿vale? Para, para, en ese caso era para aplicar si el test de Welch, o el test de la TD de study, ¿vale? Bien, entonces eso, en referencia a la diagnosis del eh, modelo, ¿vale? Y luego, pues bueno, como decía, eh, el objetivo principal que persigue el modelo unifactorial de efectos fijos, ¿vale? Es ver si todos los niveles tienen el mismo efecto, o, o lo que es equivalente, si todos los niveles tienen las mismas eh, media, ¿vale? Y la variable eh, de respuesta, ¿vale? Entonces, se puede formular en función de los TASUI, ¿vale?, o de los muy que hemos visto anteriormente en el modelo, ¿vale? Eh, para ello, el, sobre todo el, cuando se va a resolver el problema eh, a mano, ¿vale? O eh, se suele utilizar la, lo que se conoce como bueno, la tabla nueva, ¿vale? Que es la que os muestro eh, aquí, ¿vale? Lo, tanto SPSS como R, ¿vale? Os muestran directamente la tabla, esta tabla que, que estáis viendo por aquí, ¿vale? Eh, la primera columna, pues, eh, es una fuente de variación, ¿vale? Es, es decir, esto sería, entre grupos se está refiriendo al efecto de los tratamientos, ¿vale? A los niveles. Eh, dentro del grupo se refiere al, al, al error experimental ¿vale? Al, a la varianza residual. Y luego, eh, al final, la variabilidad total del, del proceso, ¿vale? Luego, la segunda columna, donde aparece la suma de, eh, de cuadrado ¿vale? Es donde va a medir la variabilidad de cada uno de los procesos, ¿vale? Es decir... A ver si consigo la flecha. Aquí tendríamos, mediría la variabilidad total de los tratamientos. Aquí eh, mide la variabilidad de los datos de, de cada nivel, aquella que no es debida al factor. Y aquí estaría midiendo la variabilidad total de los datos. ¿vale? En particular, la suma de los cuadrados de los tratamientos eh, se define como la suma de cuadrados de las desviaciones de la media de los tratamientos respecto de la media general. Eh, la suma de cuadrados de los residuos. Eh, se define como la suma de cuadrado de las deviaciones de las observaciones de cada nivel respecto de su media, ¿vale? Y por último, la suma cuadrado total eh, de los datos, ¿vale? Eh, se define como la suma de cuadrado de las diferencias de cada observación respecto a la media general de todas las eh, observaciones, ¿vale? Simplemente un poquito de conocimiento estadístico. Aunque esto ya lo digo que mm, realmente para tomar la decisión de si todo el nivel... De, tiene el mismo efecto si todo, todo el nivel tiene el año media o no, ¿vale? Sería en función de la f experimenta, ¿vale? Luego, eh, aquí en esta columna tendríamos los grados de libertad, ¿vale? Eh, y menos uno, porque tenemos niveles, ¿vale? Luego, los grados de libertad del total sería n menos uno, porque al final, al final tendríamos eh, n individuos en todo el proceso, ¿vale? Y esto quedaría de... Eh, restar n-1 menos i-1, ¿vale? Porque estas dos cantidades tienen que sumar n-1. Y luego los cuadrados medios, eh, el cociente eh, dado por la suma de cuadrados partido los grados de libertad, ¿vale? Y a partir de los cuadrados medios, de los tratamientos y de los residuos, ¿vale? Obtenemos la F experimental, ¿vale? El estadístico eh, de contraste que nos permitirá eh, decidir si rechazamos la hipótesis nula, ¿vale? Es decir, que todos los niveles tienen un efecto... O eh, aceptarla la, la misma, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se acepta y cuando se rechaza su eh, cero o la hipótesis nula? Pues se rechazará eh, la hipótesis nula cuando la f experimental sea mayor que la f teórica, ¿vale? O en su defecto, cuando el p-valor asociado a la f experimental sea menor que el alfa eh, teórico, ¿vale? Que se fije de antemano. Y en caso contrario, pues no se rechazaría. Luego, SPSS y... y y el y R también muestra el P-valor, que creo que es más sencillo para vosotros eh, tomar la decisión, ¿vale? Y por último, otro aspecto eh, importante eh, que nos mide eh, la, la idoneidad del modelo es el coeficiente de determinación, ¿vale? Eh, y nos indica el porcentaje de realidad de la variable dependiente que es explicada por el independiente mediante el modelo ANOVA, eh, ¿vale? Y se define como el cociente entre la suma de cuadrados de los tratamientos partido en la suma de cuadrados eh, total, ¿vale? Eh, para que el modelo sea bueno, es recomendable que eh, el, el coeficiente de determinación sea con mínimo superior a 0,70, ¿vale? Todo lo que sea menor que 0,70 o 0,75 eh, indi habría indicios de que el modelo no se ajusta bien, ¿vale? Pues bien, entonces ahí ya sería como... Eh, tomar la decisión ¿no? de si lo, el efecto no influye la verdad de respuesta eh, o no, ¿vale? Pero puede ser el caso de que eh, decidamos, ¿vale? Que no todos los niveles tengan el mismo efecto, ¿vale? Y por lo tanto, conclu, conclu, eh, decidimos H y ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? De acuerdo, eh, tenemos eh, cada grupo, ¿vale? Y no todos tienen la misma media. Pero puede ser interesante comprobar cuáles no son iguales, ¿no? Porque, por ejemplo, para el curso de. Nuestro ejemplo del, del alumno de bachillerato, ¿vale? Eh, tenemos alumnos de ciencias sociales, de ciencia, de, de ciencia, Ciencias sociales, ciencias de salud, de ciencias y de eh, humanidades, ¿vale? Entonces, eh, puede ser razonable que los, los cuatro grupos no tengan la misma calificación media en los exámenes de eh, estadística, ¿vale? pero puede darse el caso de que a lo mejor en, en los cuatro conjuntamente no tenga la misma media, pero sí puede tener a lo mejor la misma media los alumnos de ciencia y ciencia de la salud, ¿vale? Entonces, una vez que aquí hayamos rechazado la hipótesis nula, es decir, que, que no todos los niveles tengan la misma media, ¿vale? Eh, puede ser interesante ver cuáles no tienen la misma media, ¿vale? Y para ello se, eh, se, se utilizaría en lo que se conoce como comparaciones múltiples o post-hoc, ¿vale? Que al final sería comparar, en el caso de los, de los estudiantes, de bachillerato empezaremos haciendo un grupo de tres, de tres, ¿vale? Aplicaríamos otra nueva y, en su caso, de dos en dos, ¿vale? Y así sucesivamente. Y para ello, pues, se puede aplicar eh, procedimientos gráficos, ¿vale? O otro tipo de test donde corrigen el nivel de significación, como va a ser el método de Bonferroni, el método de Tukey, etcétera ¿Vale? Ahí os muestro una serie de, de procedimientos que podéis utilizar, ¿vale? Normalmente, lo que se suele utilizar o lo más conocido son el método de Bonferroni y el método de Tukey. ¿Vale? Y con esto, pues, eh, de manera muy rápida, he comentado más o menos lo que significaría eh, o lo que es el modelo, eh, no, ¿vale? Perdona que vaya muy rápido, pero claro, tenemos una hora y si dejamos también 10 minutos para las preguntas, no me da tiempo a aplicar también el ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, explicada la teoría así, de manera un poco general, pues vamos a ver eh, todo explicado con un ejemplo, ¿vale? Eh, para ello vamos a utilizar eh, el fichero de, eh, o los datos de Iris de Fisher, ¿vale? Este fichero de datos eh, es súper famoso, ¿vale? Eh, por lo menos nosotros en la estadística, todas las técnicas que veíamos, eh, luego las aplicamos a este fichero de datos, ¿vale? Y este fichero de datos contiene la información de 150 eh, lirios, a lo que se le medía la longitud del sépalo, y la, la anchura y la longitud y anchura del pétalo, ¿vale? Y a su vez, estos 150, ¿lo eh, no estos, estos 150 eh, líneos están clasificados según el tipo de especie al que pertenecía, ¿vale? Tenemos tres tipos de especies, setosa, eh, versicolón y virgínica, ¿vale? Entonces, eh, como tenemos más de dos grupos, ¿vale? pues, eh, se puede aplicar mm, el, el, el análisis de la variación, ¿vale? En particular, vamos a ver si eh, la anchura del sépalo, ¿de acuerdo? Es eh, la misma en los distintos, o no, en los tres eh, tipos de eh I, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya os muestro, entonces pasamos ya a R, ¿vale? Quito esto y me voy a R para aplicar el ejemplo, ¿Vale? Bueno, aquí tenéis la consola de R, ¿vale? Aquí eh, a la izquierda tenéis donde se irán ejecutando todos los, comandos, todos los comandos, ¿vale? Esto es una consola. Supongo que en los de RStudio ya lo habrán comentado, ¿vale? Y ahora aquí a la parte derecha tengo todo el código eh, que para mostrar los resultados, ¿vale? Eh, entonces, bueno, IRI, el, el conjunto de datos de IRI ya viene eh, cargado eh, de manera interna eh, en R, ¿vale? Y simplemente... Para hacer llamada a ese fichero de datos hay que ejecutar esta orden, ¿vale? Data Iris. Si ejecutamos esa orden, ya tenemos cargado nuestro fichero de datos, ¿vale? Esta segunda orden que os muestro, que os pongo por aquí, ¿vale? Eh, nos está mostrando las primeras seis eh, observaciones de nuestro conjunto de datos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la información de los primeros seis iris, ¿vale? Que pertenecen al grupo de setosa, eh, ¿vale? Si, si queremos mostrarlo a todos los individuos, lo pues ponemos Iris. Y ya nos muestra las 150 observaciones que tenemos eh, en nuestro fichero, ¿vale? Luego, este comando que os muestro por aquí, ¿vale? Nos permite ver la estructura interna de los datos, ¿vale? Entonces, eh, ve, podéis ver que tenemos 150 observaciones, ¿vale? Y se le han medido cinco variables, ¿vale? Anchura y longitud del séparo, anchura y longitud del pétalo, y el tipo de especie al que pertenece cada uno de las líneas, ¿vale? Y luego aquí tenemos la, la variable, ¿vale? Es decir, las cuatro primeras son de tipo eh, numérico, ¿vale? Y las últimas variable eh, tipo factor, que eso quiere decir que en R, que estamos trabajando con una variable eh, cualitativa, ¿de acuerdo? Que tiene tres niveles, ¿vale? Eh, sitosa, versicoló y virginica, ¿vale? Que está re registrado, registrado como 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, eh, esta... El siguiente orden que os muestro por aquí que pone eh, sumar eh, iris, ¿vale? Si la ejecutáis, os muestra un resumen descriptivo de cada una de las variables, ¿vale? Sí, aquí podéis ver, por ejemplo, el mínimo de cada una de, de estas variables, el primer cuartil, la mediana, la media, este es el tercer cuartil y el máximo, ¿vale? Para cada una de las variables eh, numéricas. Y para las variables especies, pues nos, hace, mm, nos cuenta la, el número de las soluciones que tenemos para cada tipo, ¿vale? Eh, bien, y luego, pues bueno, podemos hacer podemos mostrar algunos gráficos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, muestro la caja de bigotes de la anchura ese símbolo según la especie, ¿vale? O sea, aquí tenemos el, el diagrama de caja, ¿vale? Que ya este gráfico eh, nos da eh, indicios de que las medias en cada uno de los grupos va a ser diferente, ¿vale? Por la forma, por cómo están distribuidos los datos y por la forma de este gráfico ya no, hay indicios de que eh, las medias en cada uno de los grupos va a ser diferente, ¿vale? Entonces, Veamos si eso se cumple. Entonces, bueno, mostrado ya un poco eh, un resumen descriptivo y la estructura de los datos, pasamos ya a lo que es el análisis de la abranza, propiamente dicho, ¿vale? Para aplicar eh, la análisis de la abranza, ¿vale? Eh, R ya tiene eh, implementada internamente una función, ¿vale? Que no, no hace falta eh, cargar ninguna librería, ningún paquete, ¿vale? Y eso viene a, eh, con esta orden que tiene aquí, ¿vale? Con AO, ¿vale? ya os podéis utilizar el, el análisis de la varianza, ¿vale? Tenéis que especificar la variable de respuesta con la que estoy trabajando, con la que en este caso es eh, la anchura del sépalo, ¿vale? Y después del gusanito este tenéis que indicar la variable que define a los grupos, ¿vale? Que en este caso era la variable especie, ¿vale? Y hay que indicar también con el conjunto de datos que estamos trabajando, ¿vale? Que como era iris, pues, data igual a iris. Entonces, ejecutamos esto de aquí, ¿vale? Si ponéis iris.out. Ya tenéis ahí una, un resumen, ¿vale? De los de, de Aquí tenéis la suma de cuadrados que antes hemos visto y los grados de libertad. Y si eh, ejecutéis este segundo comando, este segundo comando, ¿vale? Sumar y iris ao, ¿vale? Ya os muestra aquí nuestra eh, tabla a no, ¿vale? Que nos permitirá eh, decidir si las medias son iguales o son diferentes a los distintos grupos, ¿vale? Entonces aquí tenemos los de libertad, aquí tenemos eh, la suma de cuadrados. Aquí tenemos los cuadrados eh, medios y aquí tenemos nuestro f experimental, ¿vale? Y R veis que nos muestra automáticamente el p-valor. Entonces, podéis hacer la conclusión o en base al la f experimental o directamente, que es más rápida, mediante el p-valor, ¿vale? Entonces, como el p-valor es prácticamente nulo, ¿vale? Es prácticamente cero, en, en, en consecuencia, es más pequeño que el nivel de significación habitual alfa 0,05, por lo tanto, hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y en consecuencia, concluimos que eh, la anchura media del sépalo en cada una de las especies es diferente, ¿vale? Entonces, se, corro, eh, cor, eh, se cumple lo que nosotros hemos pensado en, en base al gráfico que hemos eh, mostrado anteriormente, ¿vale? Entonces, vale hemos concluido que los tres grupos eh, tienen media diferentes. ¿vale? El siguiente paso es ver si hay algún grupo que de dos... De, si, perdón, si hay un par de grupos que de dos en dos tengan la misma media, ¿vale? Entonces, habría que aplicar las comparaciones eh, múltiples o post hoc que os comentado eh, antes, ¿vale? Aquí os muestro las comparaciones que hace eh, mediante el método de Tukey y mediante el método de eh, Bonferroni, ¿vale? Eh, la salida de Tukey, veis que está hecho ya a 95%, ¿vale? Y aquí compara cada uno de los grupos, ¿vale? Versicoló, setosa, virgínica setosa y virgínica versicolor. Y la salida de Bonferroni lo hace eh, dentro de una tabla, ¿vale? Versicoló, virgínica, setosa, Versicoló, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en primer lugar en la salida de Tukey, ¿vale? Vemos que en todos ellos los P valores son menores que... Eh, son muy pequeños, ¿vale? Y lo mismo sucede en este caso. Entonces, en este caso... Pues, una vez más, eh, concluimos que dos a dos, las medias en cada uno de los grupos son eh, diferentes. ¿Vale? Y con eso ya tendríamos hecho nuestro análisis de la varianza. ¿Vale? Pero eh, hay que comprobar si se cumplen la, las condiciones del modelo. ¿Vale? Porque en, en el caso contrario, pues, el modelo no sería adecuado. Entonces, el primer caso, ¿vale? O la primera hipótesis que vamos a contestar es la homogeneidad, ¿Vale? Es decir, que la varianza es la constante... Eh, claro, suido no tenga varianza constante, ¿vale? Para ello tenéis que eh, cargar la librería car, ¿vale? Esta que tenéis aquí, eh, imagino que la mayoría de vosotros no lo tendréis instalado, ¿vale? Entonces tendréis que primero que ejecutar el comando install.package y entre paréntesis, ¿vale? entre comillas poner eh, la librería car vale ese comando lo que hace ya es eh, instalar el paquete car vale y una vez que lo tengáis ya instalado vale pues ejecutáis la orden library car y eso lo que hace es que carga la, la librería vale y una vez que tengáis cargada eh, la librería vale ya podéis aplicar el t leve vale para comprobar si la abranza es constante o no entonces si ejecutamos esta orden vale vemos que el pebador el eh, eh, 0,55, ¿vale? Por lo tanto, la hipótesis de, eh, de homogeneidad eh, se cumple, ¿de acuerdo? Eh, eh, recordad que aquí se cambiaba, se suele cambiar, ¿vale? O es recomendable cambiar eh, el nivel de significación, ¿vale? En vez de utilizar alfa 0,5, se suele utilizar 0,15 o 0,20, ¿vale? Eh, a continuación, eh, pasamos a estudiar la normalidad, ¿vale? En estas tres primeras órdenes, ¿vale? que os muestro aquí lo que hago es separar mi fichero de datos en función de, en función de la especie vale si es eh, aquí me quedo con las observaciones que solo se corresponden a la especie setosa, aquí a la que son eh, las observaciones que tengan eh, o la, la especie de versículo y aquí me quedo con las la lirios que son eh, virginicas vale entonces divido el fichero en tres partes vale y para posteriormente eh, estudiar en cada grupo si se cumple la normalidad, ¿vale? Y aplico el test de Shapiro-Wills, ¿vale? Entonces, si ejecuto es de, para la acetosa, es para la versicoló y para la eh, virgínica, ¿vale? Vemos que eh, para, tanto para la acetosa como el versicoló, el P valor eh, es superior a 0,20, por lo tanto no tenemos problemas, ¿vale? Y en cambio aquí, para el caso de la virgínica, eh, el tipo de virgínica, el p-valor es 0,18, ¿vale? Normalmente aquí se suele coger 0,20, 0,15, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí un poco ahí en el límite, pero bueno, podemos hacer un poco la vista gorda y asumir también normalidad para esta especie de delirio, ¿vale? Si consideramos el, el, como p-valor, 0,15. Y luego, por último, ¿vale? Eh, ya habiendo asumido la normalidad y la homogeneidad, la, la última hipótesis que nos quedaría eh, por verificar... Sería la independencia de los residuos, ¿vale? Eh, para ello, eh, podemos encuestar eh, este, este cuadro de aquí, que nos va a mostrar un gráfico, ¿vale? De los residuos. Y aquí en este gráfico, pues, mmm, bueno, vemos que no hay ningún, ninguna tendencia, no hay ningún patrón, ¿vale? Vemos que, bueno, que los residuos no siguen... Ningun, no hay no vemos ningún, ninguna tendencia lineal creciente, ni decreciente... Por lo tanto, podemos eh, asumir que también se cumple el supuesto de eh, la independencia de los residuos, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez comprobadas las eh, la la condiciones del modelo, pues podemos asumir que el modelo es adecuado, ¿vale? Y por lo tanto, terminaríamos ya nuestro análisis de la venanza, ¿vale? Entonces, hemos visto hemos, o hemos concluido que eh, la anchura media eh, del sépalo en cada una de las distintas especies, pues, es diferente. Eh, y esto sería con R, ¿vale? Paso ahora a hacer el mismo análisis, pero con SPSS, ¿vale? Por si a alguno le resulta más cómodo SPSS que R, pues, que también tenga esa herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tengo cargado los ficheros, el fichero de datos, ¿vale? Que, eh, que, que he pasado antes por, por Telegram, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Tenemos 150... Eh, observaciones, cuatro variables y tipo de especies, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace esto el Ciudad de varianza con, con SPSS? Pues para ello habría que irse al módulo eh, analizar, comparar media, ¿vale? Y pinchamos a nova de un factor. ¿Vale? Pinchamos a de un factor y se abre ese cuadradito, ¿vale? Aquí a la izquierda tenéis... Las distintas variables de nuestro estudio, ¿vale? Y aquí es donde iremos introduciendo las variables que queramos estudiar, ¿vale? Como estamos trabajando con la anchura del sépalo, pues la que pasamos al cajetín de lista de pendientes, ¿vale? Y en este caso el factor es eh, la variable eh, especie, ¿vale? Luego aquí eh, encontraste nada. En post vale, eh, seleccionamos el tipo de método que queramos aplicar para luego hacer comparaciones de todos 2 o de tres. ¿vale? En este caso, como, como hemos dicho antes con NR, Bonferroni y Tukey, ¿vale? Y aquí el nivel de significación habitual, eh, alfa 0,05. Luego tenemos aquí eh, opciones ¿vale? que hay que seleccionar. Prueba de homogeneidad de la varianza para que nos saque el el, el, el, la prueba de Levin, ¿vale? Y este otro gráfico también suele ser interesante, ¿vale? Que, que también puede servir de apoyo, ¿vale? Como el que hemos utilizado antes con el gráfico, el, perdón, como el diagrama de, del gráfico de caja, pues va a ser el gráfico de la media, ¿vale? Que también nos puede dar una idea si las medias son o no iguales. Le damos a continuar, le damos a aceptar y ya en el visor de SPSS se nos muestra la pantalla, ¿vale? O, bueno, perdón, los resultados. Entonces, al final aquí tenemos el gráfico de la media, ¿vale? Podéis ver las medias de, para cada uno de, de las especies. Entonces, viendo este gráfico, pues, lo que decía antes, ¿no? Parece que la, la media difiere en cada uno de los grupos. Pero yo digo que esto es como eh, apoyo y para daros una, una, una idea de lo que puede salir en el, en, en el análisis. Y, eh, bueno, aquí tenemos la prueba de homogeneidad de la varianza, ¿vale? Que veis que sale lo mismo que antes en la prueba de Levin. ¿Vale? Cero, el p-valor es 0,455, por lo tanto asumiríamos que se cumple el supuesto de la homogeneidad. Aquí tenéis la tabla eh, a no ¿vale? la suma de cuadrados, de libertad, los cuadrados medios, lo que es, si se le llama como media cuadrática, nuestra f experimental y el p-valor. vale Entonces vemos que el p-valor es prácticamente nulo ¿vale? y que obtenemos el mismo f que hemos tenido antes, como era de esperar, 49, 160. ¿vale? Entonces, como el p-valor eh, más pequeño que alfa, 0,05, concluimos que las medias son eh, diferentes. Y aquí eh, tenéis las comparaciones eh, múltiples. ¿Vale? Tenéis el método de Tukey, ¿vale? Y comparar eh, dos a dos, ¿vale? Si todo a ver si todo a y así sucesivamente, tanto con el método de Tukey como el método eh, de eh, Bonferroni. ¿Vale? Y con esto terminaríamos el análisis de las eh, varianza, ¿vale? Mm, nos faltaría comprobar la hipótesis del modelo, ¿vale? Con esto ya hemos comprobado la hipótesis de homogeneidad. Eh, veamos ahora cómo eh, comprobar la hipótesis de normalidad y de independencia, ¿vale? Eh, de normalidad, recordad que había que, que, que irse al módulo a analizar est estadístico de descriptivo y pinchar en el botón eh, explorar, ¿vale? Eh, aquí lista esta de dependientes, tiene que meter generarle eh, la anchura del sépalo, ¿vale? Y lista de factores la especie. ¿Vale? Y luego tenéis que iros al, al botón gráfico, si no recuerdo mal. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y pinchar en gráficos de normalidad con prueba, ¿vale? Aquí ya podemos también el diagrama de casca o el histograma, ¿vale? Ya, cuestión de que cada uno, si quiere, que investigue un poco en la, cada una de las salidas, ¿vale? Pero lo importante es pinchar gráfico de normalidad con prueba porque ahí os va a mostrar el test de Shapiro Will y el test de kolmogorov el mismo, ¿vale? Entonces le damos a continuar. Le damos a aceptar y aquí después, bueno, después del resumen resumen descriptivo en base a cada una de las eh, especies, ¿vale? Tenéis aquí la prueba de normalidad, ¿vale? Entonces, veis, si os fijáis en el de Shapiro o Will, pues aquí tenéis los valores para cada una eh, de las especies, ¿vale? Son los mismos que hemos tenido eh, con, R, con R, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sería, ahí podréis comprobar la hipótesis de eh, normalidad. Y por último, para comprobar eh, la independencia eh, de los residuos, pues habría que irse al módulo eh, Analizar eh, modelo lineal en eh, general y pinchar en univerado. ¿vale? Aquí, en este apartado, también se realiza el análisis de la varianza. ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta más como hacerlo del otro apartado. ¿vale? Pero que, bueno, que sepáis que también en este módulo también saca el análisis de la varianza. Entonces, como variable dependiente, metemos la anchura del sépalo, en factores fijos eh, metemos eh, la especie, ¿vale? Y en opciones eh, tenéis que pinchar el gráfico de eh, residuos, ¿vale? Si le dais a continuar y le dais eh, a aceptar, ¿vale? Veis que aquí os muestra también ya la tabla de la nueva que he comentado antes, pero veis, aquí ya eh, mete intersección, error total, entonces pues, mmm, me gusta más la, como muestra la, la tabla aquí. Entonces, prefiero utilizarlo con el módulo que he dicho antes, ¿vale? Pero, al final, que a lo que yo iba, aquí al final ya tenéis el gráfico de la ¿vale? Entonces, para comprobar la hipótesis de la eh, independencia, os tenéis que fijar en este gráfico, ¿vale? Veis que entonces no sigue ningún patrón, no hay ninguna tendencia línea creciente o otro tipo de patrón. Y, por lo tanto, eh, podemos asumir la igualdad de... Eh, perdón, la independencia de la residuos Y con esto eh, terminaremos todo. Eh, bueno, decía también que si no se cumple, por ejemplo, la hipótesis de la normalidad, pues tendré que aplicar un test eh, no paramétrico, ¿vale? En este caso sería el test de kruskal wallis si esté trabajando solo con una eh, variable de respuesta, ¿vale? Y los grupos son, y tenéis medidas independientes. En caso de que esté trabajando con medidas eh, repetidas... Y el test no paramétrico es el test de Friedman. Y luego también, que se me voy a comentar lo que voy a comentar ahora, rápidamente, en el caso de que esté trabajando con una variable de, de respuesta, ¿vale? Como por ejemplo aquí en, el, en lo, el alumno, ¿vale? Tenéis la calificación, pero tenéis dos factores, ¿vale? Por ejemplo, cuatro grupos de bachillerato sería un factor y el otro, por ejemplo, el sexo, ¿vale? Hombre y mujer, pues. Aquí, en el modelo, eh, ya no sería unifactorial, sino sería de dos factores, ¿vale? Eh, aquí tendré que incluir dos parámetros más. Uno que, que sería correspondiente al efecto del sexo del alumno, ¿vale? Y otro parámetro más que estudie la interacción entre el grupo de el grupo de bachillerato y el sexo, ¿vale? Si habría que incluir dos parámetros más. En caso de que tengáis eh, tres factores, habría que incluir... Un parámetro para el primer factor, otro para el segundo factor y otro para el tercer factor. Luego, eh, parámetros que estudien la intersección de 2 a dos. Y, por último, otro eh, parámetro que estudie la intersección de los tres parámetros eh, a la vez. Por eso digo que hay una teoría muy extensa eh, detrás de esta técnica, ¿vale? Y dependiendo el tipo de datos y, y el estudio, pues esto se va complicando, ¿Vale? Y lo mismo si estáis trabajando con más de una variable de respuesta Si, si, te, si tenéis, por ejemplo, tres variables de respuesta pues yo tendré que aplicar un, un análisis de la varianza multivariante, vale lo que se conoce como MANOVA, y, y ya lo que es, ya se cumpliera un poquito más. vale ya trabajaríamos con matrices y la cosa se va eh, complicando pues siempre un poquito más. vale Y nada, esto es lo que quería eh, enseñaros hoy. vale Espero no haber ido muy rápido. Y habéis, eh, habéis entendido más o menos un poco la filosofía de esta técnica. Entonces, bueno, eh, dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Y pasamos, si queréis, a la, al apartado de dudas. A ver... De acuerdo. Vale, pues a ver. La firma, bueno, he visto pero hay una, una pregunta de ahí que dice que el archivo de código de R no abre. Bueno, para abrir un archivo de R tendréis que ir a. Pero, pero voy a mostrar también la, la pantalla por si. para cómo abrir. A ver. Si tendréis que ir a R, ¿vale? Le dais archivo, eh, abrir screen y ya pincháis el, el, el fichero que os he mandado, ¿vale? En, en caso contrario, si no, lo que voy a hacer es copiar, abrir un, un nuevo script, ¿vale? De aquí, nuevo script, ¿vale? Y aquí, pues, copiáis todos to los comandos, ¿vale? Eh, data iris o copiáis el fichero, como os lo podéis abrir con un blog de notas le a eh, copiar copia y pegáis, lo copiáis en un fichero aparte y lo vais ejecutando vosotros, ¿vale? Para ejecutar de aquí a aquí, que no lo he dicho antes, es control R, ¿vale? Si le control R a la vez, se va ejecutando se va pasando los, los comandos de aquí, a aquí, ¿vale? Así que sería control R se va pasando eh, el, se va ejecutando los, los comandos a ver, dejo de mostrar toda la pantalla y sigo con la pregunta eh, a ver, puedo hacer un ejemplo analizando varias variables independientes ¿Con una independiente en SPSS? No entiendo por qué. Es que, a ver, Mario te contradice, porque dice, analizar varias independientes con una independiente. No sé a lo que te refieres. O trabajas con una independiente o con varias, pero no sé lo que te no a lo que te refieres. ¿Cómo podemos poner el estado del T de en una gráfica de R? Por ejemplo... En un gráfico de barra. En, no, a ver, el TD2K, al final lo que te contrasta es. te está haciendo comparaciones 2 do, a 2 o 3 de 3, de dependiendo del número de factores. El, no, tampoco sé lo que te quiere referir con. Es, decir, es, es, una, es lo mismo que tú, el TD2K, no lo puedes mostrar en un diagrama de barra. El TD2K no lo puedes no puede, no no puede poner en una, un gráfico de barra. Es, una, es un test. Te da tu p-valor y tú decides en base a ese p-valor, pero no lo puedes lo pasar a un gráfico. Si se rechaza la homogeneidad ¿se puede usar NOVA? No. En ese, ca en ese caso, también habrá que aplicar un test no paramétrico. Como ya os digo, eh, en el caso de eh, el equivalente a NOVA unifactorial de medidas independientes, ¿vale? el no paramétrico sería el test de Kurka Wally. no ¿Es correcto usar los T de Wells? No, el T bueno, de Wells, eh, recordad que era cuando estamos trabajando con dos poblaciones o dos grupos, ¿vale? Eh, si no se cumple la normalidad o la homogeneidad, tiene que aplicar el test de Kuskawali. Eh, ¿Podría proporcionar algún documento o recurso? Sí, eh, antes, bueno, lo puedo pasar si queréis. Eh, aquí eh, os paso, eh, antes os he pasado dos referencias, ¿vale? Entonces, explica eh, los tipos de análisis de la varianza cuando se tiene solo una variable de respuesta, ¿vale? Así que lo paso otra vez por el chat. Ahí tiene un par de referencias que puede utilizar, ¿vale? Ahí explica también el caso del de, modelo eh, de efectos aleatorios, de dos factores, etcétera. Dice, ¿puedo hacer un ejemplo utilizando varias variables independientes con una dependiente en SPSS? Vale, ah, vale. Sí, que lo que tú te refieres es varias independientes con una dependiente. Vale, eso sería, Mario, lo que me está proponiendo sería una necesidad de varianza o con dos factores, con tres factores, dependiendo del tipo de. El número de variables independientes que tengamos, ¿vale? Sí, en el que yo he aplicado solo teníamos una variable. Eh, Independiente, que era el tipo de, de, de, de delirio, ¿vale? Lo que pasa es que no, no tengo ningún, ningún fichero preparado para hacerte el ejemplo, ¿vale? Pero vaya, es, es muy sencillo. A ver, ¿se, se me están yendo las preguntas, a ver. A ver, que se me, está, se me va, a ver, se me ha ido para arriba el chat, un segundo, que vuelva... A ver, se me ha ido, entonces vamos a ver dónde me he quedado. A ver, el test de radio de verosimitud, ¿cuándo se utiliza? Bueno, el test de la aquí en principio no tendría, no se utiliza ahora mismo. El test de radio de se puede utilizar cuando estamos trabajando con variables eh, cualitativas, ¿vale? Cuando estamos viendo si hay asociación o no. Pero no sé a lo que te refieres con, ahora con ahora aquí no, no, no, no entra en juego ese, ese test. no para Nova de media repetidas. Para Nova de media repetidas, Isabel, eh, hay que tener en cuenta, eh, bueno, si va a utilizar un terno paramétrico, el test de firma Y si va a utilizar la extensión del modelo que yo acabo de explicar, pero en el caso de media repetidas, tendría que también incluirle un efecto, ¿vale? Que recoja eh, o perdón, tiene que incluir un parámetro que recoja el efecto de cada individuo, ¿vale? Eso también lo hace SPSS, el módulo de SPSS, también, donde hemos visto, eh, también lo tiene. Hay, hay un módulo que es ANOVA para medidas repetidas y la, también lo puede hacer en SPSS. Seis tres muestras y 10 variables de respuesta, ¿cómo sería? Eh, eso sería, eh, li, li, si tiene LIDA lida Janet seis muestras, te refiero a que cuando tres muestras te refieres tres grupos, ¿no? Y diez variables de respuesta sería un MANOVA, ¿Vale? Eso, tanto SPSS como R, también es bastante inmediato. Eh, Julia, a ver, Julia dice, en ANOVA puede no ser este diferencia significativa, pero en el TUC sí, sí, sí, porque a ver, en el ANOVA te, eh, estamos cogiendo todos los grupos, ¿vale? Por ejemplo, como te he dicho, en el, en el, bueno, como en el ejemplo que hemos visto nosotros, en, el, en, los, en los lirios, si compara los tres a la vez, ¿vale? Eh, puede ser que alguno difiera. Entonces, si alguno difiere, el test va a rechazar eh, la hipótesis nula, ¿vale? Pero luego, cuando aplique el ted ya tú ya estás comprando dos a dos, ¿vale? Entonces, puede ser que, por ejemplo, o, o más claro, el ejemplo que he puesto antes, en el, en el fichero del alumno de... Bueno, en el ejemplo del alumno de bachillerato, eh, puede ser que los alumnos de ciencias sociales, humanidades, ciencias sociales y ciencias experimentales, ¿vale? Los cuatro a la vez tengan medias diferentes, ¿vale? Pero luego, cuando hagas comparaciones, por ejemplo, dos a dos, la media de los de ciencias experimentales y los de ciencias de la salud tenga la misma media, ¿vale? Entonces, ahí es, el de ANOVA coja los cuatro y el de TUKI estaría ya cogiendo de 3 en 3 o de 2 en eh, 2. Adolfo, ¿puedo comentar por qué el gráfico de asunto en SMS se muestra que no hay tendencia? Sí, porque, bueno, no se ve ningún patrón en el gráfico, ¿vale? En es que el texto tengo un poco de datos y quizás no se aprecie eh, muy bien. Si me deja un segundo, por ahí tengo quizás, puedo quizás encontrarte algo, un segundo que, que busque un ejemplo que creo que a lo mejor se va a ver más claro, quizás. Eh, si no, pero vaya, ahí se estaba viendo que no hay ninguna tendencia lineal creciente. Si tú trazas una línea, no hay ninguna tendencia lineal creciente ni decreciente, ¿vale? A ver, a ver si veo. Voy a compartir un momento la, la pantalla otra vez. Para mostrarle el ejemplo al a compañero. Lo, lo ve aquí, bueno, aquí ya tenemos cinco grupos, ¿vale? Pues lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Ves? Aquí ya en este ejemplo lo mismo, no hay ninguna... A ver, aquí, por ejemplo, este gráfico se si si ve una tendencia clara línea creciente, ¿vale? O si sea, aquí, es una, una línea, la línea va para arriba. En cambio, aquí no hay ninguna línea, una tendencia que diga, pues sí, sigue una tendencia de línea creciente, o es curvilínea, o exponencial, potencial, ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo mismo, no, no se ve ningún lado, lado residuos, ningún patrón, por lo tanto, asumimos que hay independencia entre los residuos. Eh, a ver, sigo con las preguntas. A ver, a ver ¿qué se me ha ido otra vez? A ver, hay diferencia entre aplicar Kruka Wally o manguini por pareja. Hay diferencia claro, eh, si está, al final se si aplica eh, es mejor utilizar de Cruz porque está cogiendo a todo, a to, toda la información disponible, ¿vale? Hacer pruebas dos a dos puede perder información. Entonces el consejo es utilizar Crusca Wally. Hay muchas investigaciones donde no saben a, eh, aplicar el ANOVA, pues utilizan dos a dos, pero está perdiendo información. A ver. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de análisis en lugar de otros más versátiles? Bueno, el, sí, como tú dices, el, los modelos generalizados son muy versátiles, pero en caso de que se cumplan las condiciones de validez del modelo, el análisis de varianza, es mucho más fácil aplicarlo que cualquier otro. Bueno, en principio no va a haber más cursos de, de ANOVA porque es lo que hablamos. Aquí hay muchas ramas de investigación, algunos trabajáis más con con varias variables de respuesta, otro con varios factores, entonces eh, otro con, con medidas repetidas que suele ser muy aplicado en, en estudios de ciencia de la salud. Entonces yo digo que esto es muy extenso y no parece dar curso de ANOVA, porque cada uno tendrá un tipo de dos también hay tipos que sigan cova eh, que yo digo, no, no, no terminaría de dar curso entonces si haría un curso para cada tipo. Entonces, bueno, con esta idea era pues ¿no? introducir las técnicas, saber dar o no, deciros que hay diferentes enfoques y a partir de ahí ya cada uno que sea capaz de poder aplicar cada una de las técnicas o adaptarlas a su línea de investigación. ¿Hay previsto algún ejemplo con esta grafía? Bueno, esta grafía eh, está bastante en desuso, ¿eh? entonces no creo que. Ya incluso creo que haya, no creo que haya mucha gente que utilice esta grafi. A ver. El, el, bueno, el enlace, bueno, veo que ya, pregunta de la firma, la, la firma. ¿Qué me ha pasado por privado? ¿Quién me lo ha pasado? ¿Dani el, el ese o...? A ver, a ver pero es que estoy viendo muchos comentarios, y si me va. Pero te voy a buscar entonces, ¿es el, el, el Dani quien me ha pasado el fichero? Voy a mirarlo a ver si tengo el fichero de Telegram. Eh. Vale, voy a pasar al fichero, vale, si sí, lo tengo aquí. Vale, con los mismo. Aquí lo tenéis. Vale, pues listo. Ya, ya lo he pasado ahí el, el fichero. Eh, Puedo explicar la diferencia entre modelo de efectos fijos y modelatorios? Sí. Eh, modelo de efectos fijos es cuando tú seleccionas los tratamientos que van a en el modelo. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, en el caso de los cuatro grupos, pues tú vas a coger solo el de ciencias sociales, de ciencias experimentales. ...y ciencia de salud, ¿vale? y Nora el de humanidades, ¿vale? Pero tú estás seleccionando esos tres. Pues entonces, eso es el modelo de efectos fijo Y luego el modelo de efectos aleatorio que tú lo coges aleatoriamente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo metes uno a uno los cuatro grupos y coges tres. Pues eso sería el modelo de efecto aleatorio No obstante, lo que decía antes, normalmente el modelo de efectos fijo se suele utilizar cuando hay pocos tratamientos. ¿no? En este caso, como hay cuatro, pues no tiene sentido que te deje uno fuera. Te coge los cuatro grupos y tira para adelante, pero imagínate que, eh, no sé, en un estudio a lo mejor clínico, a lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿eh? Pero tienes un tipo de, de fármaco, o pues hay 100 tipos de fármacos. Pues no va a coger la, la, los 100 tipos de fármacos, ¿vale? Entonces a lo mejor decides coger 5 o 6, ¿vale? Y los coges de manera aleatoria. Ahora, la diferencia también entre uno y otro es que, en el modelo de efectos las conclusiones que tú extraigas son extensibles a restos de, de tratamiento que no hayan seleccionado. En caso, en cambio, en el defecto efectos fijos, no. ¿Vale? Y bueno, lo paso otra vez si queráis el fichero de la firma. Y bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Pues nada, pues si no hay preguntas, pues nada, pues muchas gracias por, por vuestra atención y nada, espero que os haya sido útil el curso. Hasta luego.